18 en su propio partido hubo casos de acoso y que usted en ese momento sí no dijo nada, como si hubiera un interés partidista, pues en, en, en su agenda o en sus denuncias. ¿Qué les respondería a ellos? Lo primero que les respondería es que es con una autocrítica, porque yo les confieso que yo no he pensado así toda la vida, como pienso en este momento. O sea, a mí me costó mucho, muchos errores, pensar como hoy pienso. Al principio yo también. Creo que muchas de esas ideas sobre que si no, es un, si no es una denuncia penal o mil cosas, quizá yo también compartía o estaba muy, muy sesgada por esas ideas. Y porque ya estuve ahí, porque la embarré en ese momento, si bien yo no guardé silencio, si bien yo alcé la voz y luché contra ese tipo de violencias, pues yo tenía una ilusión de que ese tipo de cosas se podían tramitar en el interior de la organización política de la cual yo hacía parte, pero ya no hago parte. Sin embargo, eso no pasó, y ese es uno de los motivos que llevó a que yo me apartara de esa organización política, porque creo que, o sea, mi interés es que todos los partidos, todas las organizaciones públicas y privadas puedan tener protocolos y una ruta para atender este tipo de fenómenos. Siempre que tengamos organizaciones mixtas, es muy probable que estos casos ocurran. Lo importante es cómo reacciona la institucionalidad, si decide ponerse del lado de la persona denunciada o si decide acompañar en el proceso de denuncia en la justicia, a la persona que, que pues ha dicho que ha sido víctima de ese tipo de casos. Entonces yo ayer subí a mis redes sociales un video contando eso, eh, es decir, yo en ese momento si bien no guardé silencio, me hubiese gustado acompañar mucho más a las mujeres que denunciaron esos casos de violencia basada en género y por eso creo que hoy hay que rectificar esa posición y desde el Congreso pues voy a hacer todo lo que pueda eh, incluso contra estas personas de mi mismo partido cuentan conmigo. Ayer, ayer le escribí a una periodista que va a investigar en estos temas que cuentan conmigo en todo ese proceso para lo que yo pueda acompañar. A diferencia del señor de Correa, para mí no hay distinción si es una persona de izquierda o de derecha. Eh, esto es un asunto que hay que extinguir y que hay que eliminar de la sociedad porque entonces, ¿cómo las mujeres vamos a estar seguras? O sea, ni siquiera en nuestras universidades, ni siquiera en, nos, en el Congreso, en nuestros trabajos, o sea, mejor dicho, eh, tenemos que andar siempre con la guardia arriba porque, porque si no nuestros jefes nos van a pedir que tengamos relaciones sexuales con ellos para cualquier cosa, para pagarnos la presta las prestaciones sociales, o sea, una cosa que realmente es indignante. Así que yo no tengo pena de contar eso y espero que mi experiencia le sirva a muchas personas que hoy comparten esos argumentos. En mi caso, ojalá hubiera estado mucho más ahí para ellas porque además también estaba chiqui en ese momento y tenía muy endiosadas a muchas personas que hoy obviamente... Ya